Hola, hola, hola, ¿cómo están amigos míos? Estamos acá nuevamente y por última vez en una edición especial de Tacle Alto para hacer el sorteo de la final nacional que se disputará este sábado... Se me cae el micrófono... Este sábado nervio, 29 de febrero, año siesto, eh, en la ciudad Jardín, en Viña del Mar con los mejores equipos que clasificaron durante esta larguísima temporada de rugby playa que empezó el 4 de enero y, bueno, el primer fin de semana de enero y termina el último fin de semana de febrero. Me acompaña en esta oportunidad la reina del rugby 5. La... La primera la, dama. La, la primera dama del rugby 5. <risa> <risa> Cuidado, voy a botar la cámara, hombre. La primera... ¿Viste el, que me quieren? El tatatoto ¿Viste que me quieren? Eh, <ríe> sí, aquí está con nosotros Natalia Pérez que nos acompaña ¿Cómo estás Natalia? Hola Jaime, ¿cómo estás? Tanto tiempo Tanto, tiempo, en verte? tanto tiempo, tanto tiempo <ríe> sin verte ¿Sabes qué te faltó decir? ¿Qué? La jefa por. La jefa, es que no quiero... Ay, me me empieza, haciendo... de nuevo, empieza de nuevo Bueno, aquí a mi, a mi lado está... <ríe> Y ahí tiene que pasar la, la, la voz, la, la, la música de la marcha tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan Natalia Darvey del Pérez Qué pesada. La jefa Hola, ¿cómo está? Ah. Oye, no, no te rías de eso de la jefa porque finalmente ha sido eh, la gente del rugby que me dice, dice la jefa va. Así que me no, está riendo los que me han eh, puesto eh, la jefa? Es que, uh -huh. sí, en realidad, nació solo el la tema de, de, la de la jefa, la jefa. No, no fue quien lo haya dicho yo. Pero Gracias. sí, ella, la Natalia, es la, es la jefa. La verdad es que es la jefa en, en el RECV5, así que está acá con nosotros, nos acompaña, vamos a hacer este sorteo, que va a ser un sorteo especial. Bueno, partamos diciendo que son dos categorías las que van a participar en esta final, eh, categoría femenina y categoría masculina, como ya viene siendo costumbre, ya creo que este es el cuarto año, ¿no? ¿Un cuarto Cuarto año sí que, que se participa en, en, en femenino eh, Donde dos veces salió campeón eh, Viña y una vez Old Navy okay. Y bueno, y se repite Porque este año va a estar Viña y Old Navy eh, y, y son 10 años de, de masculino que son Bueno, en femenino son 9 equipos Que clasificaron durante las 5 fechas clasificatorias Y en masculino Son 11 equipos Esa es la salvedad número 1 lamentablemente eh, hasta último minuto estuvo el equipo de Armored de Iquique, que tuvo una destacada participación el año pasado eh, y que salió segundos en la fecha de Iquique, que recordemos re, re, eh, derrotaron a Piero le quitaron el invicto dentro del raid 5 eh, el año pasado en la en el grupo incluso, una gran final eh, no, eso fue en el grupo, ni siquiera fue en la final sino que en el grupo de ellos de clasificación perdieron, Piero perdió contra Armored, Chico. Y, y Piero no pasó a la, a la, a la Copa de Oro le pasó a la Copa de Oro Luego cayó contra, contra Toro, si no me equivoco O oh, contra, no, bueno, contra Fernet no, bueno. <ríe> La cuestión es que en semifinales perdieron eh, No va a poder estar Armored me, me acaba de llamar hacer eh, Que es el, el, el, el entrenador del grupo, del equipo Y me dijo que no habían llegado a un acuerdo Con la, con la municipalidad Así que no podían cubrirle el viaje Lamentable, Lamentable y eso nos dejó un poquito cojo Estamos con 11 equipos de, de masculino así que tuvimos que a hacer algunos ajustes y, y ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, estoy con la camiseta de la selección del año de Ñauca y esto lo hago porque este era el logo antiguo de la selección. Ahí sí se puede ver. Y esto es como mi, mi, mi protesta contra el cambio de logos. <risa> ya, bueno. Eh... <risa> Solo eso, es solamente eso. No, eso solamente que apoyamos eso, sí, sí, sí. toda iniciativa sí, a todo, favor del deporte. Todo lo sí, que, es, que está sucediendo ahora. De hecho, hecho esto es con una moneda de otra marca. <ríe> Muy que, bien. Lo mismo. <ríe> eh, bueno, partiremos diciendo que esto no es posible ¿eh? sin las marcas que nos acompañan año a año en el rugby 5. Marcas que se repiten, marcas que, marcas que quieren llegar a ser marcas del rugby. Eh, marcas que se van a ver identificadas en este torneo, que es un torneo que abarca todo Chile prácticamente y que quisieron estar presentes así que Gonzalo, te saludo DJ Wick que nos está ayudando ahí en las perillas eh, y te pido, te conmino a que nos muestres quiénes son nuestros auspiciadores esta vez Natalia, por favor, tú tienes que decir esto. Cecina Yankee, obviamente nos acompaña con las ricas hamburguesas que disfrutamos durante todo el día, así que maravilloso. Yankee, nos bueno, acompaña hace nueve años. ¿Nueve años. Ahí, nueve ahí años. dice, mira, precisamente. Ah, la... de verano no hay esto. ¿Qué? Alimento ¿Qué? oficial del rugby cinco por nueve años. Sí, bueno, a agradecer a nuestro eh, diseñador que está trabajando en la infografía ahora, el Sidfix. el que todas que ahí nos hizo nada, esta. esta esta imagen es bonita. Continuemos, Gonzalo. Bueno, y ahí esto me toca a mí. Reino Chile. Reino Loratán. Reino, el balón oficial del rugby 5 este año. Y esperamos que sea por muchos, muchos años más Rayno el balón oficial, y bueno, si quieren venir a ver Ray, no pueden venir directamente a las oficinas de Vulture y tenemos una showroom con, eh, con casi todos los productos de entrenamiento, ¿no? Sí, pues tenemos de muestra para que puedan probar ahí para ejercicio, claro. Sí, por supuesto. Eh, te fresco de modelo para que te puedan, sí, que golpear. puedan golpear. Sí, para que puedan me pongo la tortuga y me, que me golpeen. Ya. <ríe> por favor. Vulture obvio, bo. mira desde lo alto. Organizadores del evento oficial del Rugby 5. Así que van a estar todas muy lindas, las camisetas están preciosas. Yo tengo mi camiseta del año 2018. ¿Las la tenéis la todas? Pues. Las tengo todas, obvio. Sí. <ríe> así que Vultur, la marca del el Rugby 5. De hecho, de hecho, nosotros, si quisiéramos, podríamos hasta hacer un museo de, la, de, las, de las camisetas, ¿ver? porque tenemos una camiseta, por lo menos una camiseta de cada uno de, de, de los 10 años del Rugby 5. De ahí vamos a mostrar, no sé si te llegó la imagen. Eh, después la vemos después la vamos a ver sí. la, la imagen donde salen todos los logos que se han hecho en el rugby V5 no, durante sí. estos 10 años bueno sigamos uh -huh. Gonzalo rugby Chile bueno de Arica a Punta Arena de Cordillera Rapanui Nui Chile medio oficial del rugby V5 desde hace 3 años ya este es el tercer año que están con nosotros bueno uh -huh. el año pasado estuvieron de medio oficial y este uh -huh. año vamos a estar con la con la transmisión online durante todo, todo el campeonato. Una transmisión maratónica. Ahí va a estar el Cote conmigo en los comentarios un rato. Vamos a estar mostrando todas las alternativas. Tenemos algunas sorpresa ahí con infografías también. Con cosas bonitas que vamos a estar mostrando. Continuamos. Mira. ¿Quién te tocó? No sé quién. Sound Imagina que cuando lo está escuchando ahora, no entonces lo compartí, se lo voy a compartir. Se, se lo voy a compartir, porque me voy a odiar si no se lo comparto. Ya. ya, dilo tú, pues si es tu amigo. Bueno, Soundpiece. Y este le puse yo la eslogan, ¿eh? Así suena el rugby es, es quien nos va a estar dando todo el tema de la, del audio durante el evento? La, la primera fecha funcionó fantástico. Muy bien. Se escuchó todo sí. fantástico, así que por fin tenemos un audio como la gente. <risa> y Soundpeace va a estar ahí, Aníbal Vergara, mi querido amigo de muchos años, va a estar ahí poniendo la música directamente. ¿Quién más? Este es tú. Pro Rugby Chile, obvio, Patrocinador y colaborador oficial de Rugby 5. Yo veo Rugby tiro y pienso el tiro en James. <risa> <risa> Me querido amigo Felipe de Gili le mando un abrazo. Continuamos. Bueno, Pulsa, primero auxilio. Eh, Pulsa es una marca que también nos acompañó el año pasado. Es eh, una marca que trabaja directamente con Vultur. Eh, tiene una, una, una especie de clínica kinésica ahí en. Eh, en el Country Club, también trabajan en el Club Manquehue eh, excelente tienen son acreditados por la World Rugby así que ellos saben de lesiones de, de rugby están acostumbrados a esto y van a estar ahí con están stand eh, viendo todo lo que suceda en las canchas, así que cero, cero cuidado con, con el tema de las lesiones y con pulsa. Excelente atención, sí ¿Qué es esto? Be bad. Ah, la energética. Es que yo no sé. No, no sale, eh, Natalia. <risa> es que yo no estoy al tanto de los auspicios todavía, pues, Jaime. Ya. Yeah. Be bad. Energy drink. Bad is better. ¿Cómo eh, está eso? Los malos mejores. Ya sabéis que por que estamos guateando. ¿Sí? Sí. Bueno, y, bueno ahí, ahí tenemos todos los logos de quienes van a estar con nosotros acompañándonos y que van a estar ahí en las camisetas también de... De, de, de, los, de los equipos Oye eh, Falta el agua El agua, sí ¿Cómo se llama el agua? Aguas Oceans De Viña del Mar Atienden de, de todo el sector agua. de Viña del Mar Y sus alrededores Y, también, y también vamos a tener los trofeos mm. los, ah, los trofeos Los trofeos que van a sí. ser de promo Chile que, que nos van a Tenemos una sorpresa que no va a decir nada Vamos a decir nada no, vamos, na. no, vamos a hacer nada Va a haber harto premio en este campeonato, eso sí, eso se lo, se lo adelantamos al tiro eh, Bueno, hablábamos de los logos, eh, si tenéis la imagen ahí Gonzalo, no la tienes Muy bien, vamos a pedirse a la Cristóbal entonces que nos mande la, la imagen eh, Partamos, partamos con el tema, como te había dicho, va, son, dos, son dos categorías, masculina y femenina Vamos a partir con la femenina que está armadita, son nueve equipos Y, y los equipos son los siguientes bueno, tenemos a, En el grupo, o en el pool A Tenemos a los KS Series Que son Old Navy Que es el actual campeón nacional Viña, Rugby Club Que son los, bueno como El campeón nacional clasificó primero en sus fechas va, Viña va a ir de KS serie Y Malcu, que, que clasificó En Iquique ¿Por qué Viña y Malcu Pueden preguntarse todos Porque en Viña y, Malco, y ¿sabe? Porque en Viña y en Iquique Fueron los campeonatos más completos de eh, femenino. Uh -huh. En Viña hubo nueve equipos y en Iquique hubo ocho equipos. Entonces ya en el resto, lamentablemente, bajó demasiado el número de, de, de participantes. Fueron tres por fecha, así que eso igual limita un poco el tema de competitividad y, y, y tuvimos que limitar también la cantidad de, de equipos que clasificaban. Eh, en el pool 2 estaría las Rosalías, que son las campeonas en eh, Tongoy, okay. eh, las, en el, las chicas de Nahuel, que fueron campeonas en Puerto, Puerto Montt, Montt, y League Guapi, que fue campeón en eh, Coronel. Así que ese es el pool B. Y el pool C estaría conformado por las otras clasificadas, que son tercer tiempo de Viña del Mar, que sacaron la copa de bronce, eh, a Cap que salió también Copa de Bronce en Iquique y Anatiri que salió segundo lugar en... Tongo. en Tongoy. Y que Anatiri participó en dos festas en Iquique y, y la Serena, esa verdad, en Tongoy. Así que esos son lo, los pools. Eh, vamos a partir como siempre, Gonzalo. Primero sorteando quién va al grupo A B y César. O la primera sale al A, la segunda al B y la tercera al C. Sí, porque partimos con los cabezas de serie, primero en el femenino. Exactamente. Vamos a mostrar enseguida. Vamos ahora, tenemos a Old Navy, Viña Rugby Club y Malku. Tres, dos, uno. Viña Rugby Club. Viña Rugby Club va a estar entonces en el grupo A. Vamos al grupo B. Vamos al B. 3, 2, 1. All Navy. All Navy va al grupo B entonces. Y en el 6 por consiguiente quedaría Marco de Iquique. Ya, pasamos entonces ya a ver quién va a jugar con quién. Vamos con el pool B. Vamos enseguida tenemos a Rosalías, Nahuel y Lip Waki Lick Guapi, al revés. Guapi, muy amable, gracias. Vamos ahora, 3, 2, 1. Nahuel. Nahuel de Puerto Montt se encuentra al tiro con las chicas del Viña. Ya tenemos cruces de ciudades, de centro y sur. Ya vamos al siguiente, 3, 2, 1. Lick Guapi. Lick Guapi va al grupo B. Las chicas de... de, de las Lick Wapi son de... En la octava región, se encuentra con las chicas del centro Vamos ahí con las chicas del norte Que les tocaría con las Rosalías Ahí estamos, norte con norte Se está, se está viendo entretenido esta cosa Vamos con el pulse. tercer tiempo Acap y Anatiri, tercer tiempo de Viña Acap y Anatiri De Antofagasta la Vamos ahora, 3, 2, 1 Tercer tiempo Uy, ahí Uy, uy, uy <ríe> Tercer tiempo, Grupo de la Muerte sí, o sea todos son grupos de la muerte, que son todas clasificadas a la final, pero Tercer Tiempo y Viña son equipos de Viña del Mar entonces, igual, clásico el más clásico es Viña del Navy, pero pues, está todo acá ¿eh? todo. Todo. yo creo que los Viña del Mar estamos, están, estamos en mucho ambiente, ya sí. dale vamos al siguiente, 3, 2 1 ACAP ACAP de Antofagasta, entonces quedaría en el grupo B y eh, por consiguiente En el grupo C quedarían harían las chicas de Ana y Iri Entonces tendríamos Natalia para revisar Y para ya cachar Yo estoy bien. como aquí como notario Como la Gloria Chavansky. claro <risa> A lo menos que nadie no, pero tú... Yo estoy tú, certificando aquí que todo esté correcto. Tú estuviste en, en la mayor cantidad de fechas de, que pudiste, ¿no? Sí. Una. ¿Cómo <risa> no? no dos, dos, pues. Dos. Pero yo ¿Qué en todas, te ¿sí? pasa? Yo estuve en todas las fechas, así que también tengo mucho que hablar. Tú estuviste en Tongoy y estuviste en Viña. Sí. Que el nivel en Tongoy igual estuvo bueno. Muy bueno. Eh, bueno, Viña, para qué decirlo, con nueve equipos fue un torneo tal como ahora, claramente... En, en la, ahora sí están las clasificadas de todos lados. Veo más presencia así del norte que del sur. Hay dos equipos del sur, hay tres equipos del centro y hay cuatro equipos del norte. Mira, qué bien. Interesante porque en el norte igual al tener hay, nuestro país es tan largo y tan lleno de playas que claramente allá en el norte que tienen buen eh, buen clima todo el año, wow. se sí. desarrollan mucho sí. más en, en, en playas. Así que repasamos eh, grupo A, eh, Viña, Nahuel y tercer tiempo, Viña de Viña, Nahuel de Puerto Montt y tercer tiempo de Viña. Grupo B, Old no Navy, no veo. No veo, no veo. y acá. Y grupo C, Malku, Rosalías y Anatiri. Esos serían los grupos por el momento. O sea, bueno, ya cerrado ya de, del femenino. Eh, esperamos que, que todo resulte bien. Ahí nos mandan saludos. Apúrale, dice el Carlos, ¿qué te pasa, Pinky? La imagen de los logos. No le gustó la imagen de los logos a, a Luis Aguilera. ¿De bueno, qué? Eh, de los logos. No le gustó la imagen. Eh, ah, la imagen de los logos. Sí. Cristóbal, quiero mandarlo. Ahí nos vamos a pedir que nos manden. Y Giovanni, el Nani, ahí mi compañero de, de comentarios allá en Concepción, nos manda un tremendo saludo. Saludo James, me dice. Así que... Nani, yo te digo, no te creas tan importante. Es una frase hermosa. Así que vamos a continuar con el sorteo. Y tenemos que pasar al masculino. Y el masculino es bastante entretenido, Natalia. Te voy a contar al tiro: que hubo cinco fechas. ¿No es cierto? Clasificatorias. Sí. Más un campeón nacional que es Fernet 5, sí. que claramente tiene que ser cabeza de serie. Entonces, estar acostumbrados a que fueran cuatro grupos, cuatro fechas clasificatorias. Entonces, los cabeza de serie siempre eran como los que ganaban cada una de sus zonas. Claro. Aquí no. Lo que nosotros privilegiamos esta vez eran los campeonatos que tuvieron más cantidad de jugadores. Uh -huh. Entonces, claramente Viña era el que tenía más, pero lamentablemente eh, Moai y Stars se tuvieron que retirar porque uh -huh. comienza el campeonato nacional de primera y no los dejaron participar lamentablemente en una decisión técnica así que bueno les voy a contar que los KS de serie en este grupo, en el, van a ser tres grupos, dos de tres y uno de cuatro ok, para que se sepa uno, dos de tres y uno de cuatro y vamos a hacer la salvedad que para las semifinales, el grupo del cuatro eh, va a clasificar el primero y el segundo, para que no tengo, tengamos que sacar el mejor segundo Qué buen atado en realidad y además que ellos van a jugar más partidos, entonces sí, bueno, más vamos a, a premiarlos de esa forma, por decir así. Está. Yo creo que los micrófonos con ambiente deben estar más... Y que los micrófonos que ustedes tienen, chiquillos, son muy, pero muy sensibles y se puede escuchar todo. Por eso, por eso yo creo que como, hay una forma que se pongan... ¿Cómo sí, cómo? se puede bueno, hacer. Pero eso. para que sepan también que estamos trabajando en la oficina. Sí, ah, eh. obvio. Escuchando ahí sí, al, al, al eh. tata todo lo que está ahí estampando. <risa> bueno, eh, eh, entonces los que hacen series son los siguientes. Fernet 5, campeón nacional activo, que, va re, que quieren repetir, he escuchado a los Cabros decir eso. Eh, Usares, que salió primero en Tongoy, donde fueron dos equipos. Y Langostas, que también salieron primeros en eh, Coronel. Coronel, que también fueron 12 equipos. Entonces, los otros dos campeonatos, uno que fue de 10 y el otro creo que fue de 9, no me acuerdo. De 10, no, parece que los dos fueron de 10 eh, Quedaron para el pool D Entonces los que hace hacer son Fernet 5, usares y Langostas Fernet 5 que es un combinado de Viña, Santiago, La Serena, tiene eh, de todos lados usares el equipo de Maipú, de primera, de primera A, que juega en la primera A Santiago Y Langostas que es un, también un combinado de la octava región, donde hay jugadores, también hay jugadores de Santiago eh, Un jugador de los Locks, hay jugadores de Tronco, jugadores de... Como se de, de, de, de, de All Jones eh, de la UECONS entonces un combinado de la octava región contra un combinado de Santiago, eh. fantástico. Así que eh, eso quería Pull B los campeones de Quique, Toros que salieron segundos el año pasado quedaron en segundo lugar acá eh, por lo que ya comentaba, porque en el campeonato de ellos era un poquito menos de gente. Eh, Carneros que fueron los segundos en Tongoy y Terquios que fueron los eh, Segundo, perdón En Coronel Esos serían los del grupo O del pool B Y pool C Estarían bandoleros Que fueron los terceros en Iquique quiltros que fueron los terceros en Puerto Montt Old Navy que fueron los terceros en Viña Y Huaychafes que fueron los Copa de bronce en Coronel ¿Se entiende? Está clarísimo. Está clarísimo. Hicimos lo más parejo posible. Si se encuentra uno de la zona con... No podemos hacer nada. Esto es lo más eh, limpio posible que podemos hacer, chiquillos. ¿Ok? Así que vamos a ir al tiro, querido Gonzalillo, con la con los grupos. ¿Qué te parece, Natalia? A -a Dime algo. Algo. No, yo estoy contenta. Yo estoy Estoy ansiosa que llegue el día sábado De hecho, le he dicho a todo el mundo, mañana Pensando que mañana es sábado <ríe> eh, Yo quiero llegar ma el, ¿Viste? Mañana Creo que llegue el sábado porque me gusta el rugby 5 Las finales son entretenidas Me gustan los equipos Hay algunos que ya los conozco Claro, a mí se me olvidan mucho Equivo yo, como no estoy activamente en el rugby Todo el tiempo como tú pero me gusta porque veo a los chiquillos todos los años. De repente puedo haber alguno que otro partido, porque como estamos en la organización, pero me encanta. Así que feliz, eh, voy súper motivada a, este, a esta final con las chiquillas. Y hey, Tía Nueva, me gusta el equipo de Rosalía. Eh, a mi hija también, que la vio, la Rosalía. La ambió, la Rosalía. Eh, ¿Viene el, el equipo de la Pancha? Sí, el Marco, Marco, sí Ah, qué excelente Así que, bueno, lo sí. vamos a pasar súper la, bien Las chicas del Las vemos siempre, así que Que me saluden ahora sí Si pues. ya nos conocemos ya pues. <risa> uy, <risa> Que no, ah, que no me rayen la bolera Sufrí un atentado el En primer, la primera fecha de clasificatoria Y me rayaron mi polera de trabajo Así que si me, si me quieren decir algo me lo digan directamente Ah, ya empezamos con problemas <risa> ¿Por qué problemas? <risa> <risa> bueno Así no vamos. Te... Eh, después de eso, eh, continuamos con la. Contado si no va a quedar. muy bien. Bueno, vamos a empezar con los cabezas de serie, que están como dijimos, el Navy de Viña, Viña de Viña y Macu de. Y Quique, por favor, querido Gonzalillo. Eso es solo darle? femenino porque es Fermé, y langostas. Ay, perdón, querido amigo, puta que... ¿Ya, te, ya lo tengo listo. Puta que soy. Está que confundido. Soy. Sí, es que me pone nerviosa la Natalia, weón. No sé por qué te creo. Por <risa> mi comentario. No, te desean. Mi intervención. No, te Está bien, si sí, esa es la idea. Ya. Es que a mí no me dejan hacer comentarios cuando yo estoy en tacla me, bueno. tienen, me tienen miedo también. Esa ni tú te la crees. <risa> esa ni tú te la crees. Ya, partamos mejor. Ya, partamos con el... Al, primero vamos a sortear... Eh, el primero que salga va a ir al grupo de cuatro. Ya. Tenemos a Fernet5, Usares y Langostas. Vamos. 3, 2, 1. Fernet 5 Bueno Fernet los campeones nacionales van a ir al grupo A y este va a ser el grupo El grupo que va a tener cuatro equipos Grupo B 3, 2, 1 Usares Usares les toca en el grupo B y por consiguiente el equipo de langostas de la octava región Acá en el grupo C. Recordemos que el grupo A, que está compuesto por Fernet, va a estar por, con cuatro equipos. ¿Ok? ¿Estamos? Ya, claro. ¡Sigamos! Vamos a la, al pulve ahora. Que son los siguientes grupos. Son toros, carneros y terquios. Vamos, 3, 2, 1. Terquios. Mientras Jaime está anotando en estos momento ahí les va a indicar en qué grupo va a quedar el elenco de Terquios. Terquios quedaría... Oye, me faltó un equipo acá. Van a retar en cualquier momento. Así que son los, los roles. Van a retar, ya. Ahí está. Terquios quedaría en el grupo A con Fernet 5. Vamos al siguiente. 3, 2, 1. Carneros. Carneros de La Serena quedaría en el grupo B con Usares. Ya se encontraron ellos, ellos son los finalistas de, de Tongoy Buen partido, eso 7 sea, sí, y 4 creo que fue. No, yo... Y Toros quedaría por consiguiente en? en el grupo C. Ahí ya tenemos... Un, un, esos son los, los duelos interesantes. Bueno, Ferné con Terquio, un duelo muy interesante. Usares y ya se vieron. Pero Langostas Toros, Langostas campeones en la octava y Toros campeones en la segunda región. O sea... Wow, dos tipos de juego totalmente distintos. Ahí eh, Langostas tiene un juego más desplegado y, y Toros tiene un juego un poquito más cerrado. Así que a ver qué pasa. Vamos con el grupo A. Tendríamos que ir con. Bueno, son cuatro, con no, cuatro equipos. Sí, aquí son todos, ya para todos se van repartiendo. Acuérdate que el grupo de Fernet ya haría con cuatro y el grupo de. El grupo B también quería cuatro. Dale. Porque tenemos bandoleros, kiltros, son navy y Chafe. Y robles, te faltó. ¿Robles? Sí. Colocamos 5 entonces. Sí. Lo notamos enseguida para que la gente vea que esto es transparente. Vamos, 3, 2, 1. Robles. Robles, roles es eh, un equipo que nos sorprendió en la octava región. Robles, nosotros dijimos en las transmisiones, taclea como un Robles. Mire. No, no paran de teclar, que anda, clear, que se así que un abrazo a los chicos de roles. Ellos estuve viendo por ahí que han hecho campaña para poder venir a la final, han buscado auspicio por su, por toda su zona, así que pues ojalá los apoyen para que puedan llegar súper bien. Roles de Leu. Sí, los chicos se han movido harta. tenían una completada ayer. ¿Ah sí? Sí, tenían una completada. Estábamos bien, con mucha hambre. Un poquito que Te encargo el pique. Vamos con el grupo B Vamos ahora, 3, 2, 1 Bandoleros Wow, bandoleros Tremendo equipo de Antofagasta eh, Un equipo formado por chicos de Por mayor cantidad de la UCN De la Católica del Norte Así que eh, un equipo fuerte, fuerte, fuerte Que ahí jugó, estuvo a punto de pasar a, a la final Entre, entre Toros, eh, Armored y Bandoleros Está ahí, el duelo siempre en el norte y vamos con el grupo C. Vamos sencillidad. 3, 2, 1. Huey Chafe. ¡Wow, Huey Chafe! Bueno, yo le tengo un cariño especial a Huey Chafe. Te lo aguanto. Te lo yo te lo he visto varias veces. Sí. Chafe es un equipo que ha venido desde hace muchos años compitiendo en el circuito de rugby 5. De hecho, se formaron como equipo rugby 5. Y, y le ha costado bastante y han subido muchísimo, muchísimo el nivel. Y ahora han llegado a dos finales ya nacionales y para ellos es todo un logro, eh, prácticamente una fiesta nacional en Cañete cuando Wechafe clasifica. Así que un abrazo a los chicos de, de Weichhafen. Eh, vamos con el grupo A. Nos querían Kiltros y All Navy. Vamos ahora a 3, 2, 1. Kiltros. ¡Wow! Este grupo va a estar. Pero este es el grupo de la muerte. Cabrón. Campeón nacional. Terquios, que. Eh, campeón nacional Fernet, 5. Terquios 5, que es el equipo que ganó casi todo el circuito. Ojo, hay circuitos sobre el circuito. Circuito de la octava región. Ganó en. en eh, ah, perdón, ganó en, en los mineros históricos. Eh, ganó Costa de Arauco. Eh, ganó Kofke Kura se vieron súper bien preparados. Y perdieron las semifinales en, en, en, en, en, en coronel. Sí, coronel. ¿Con qué? Con Langostas. Uy, esa, ah, esa semifinal fue, pero. O, o con Pierre, no me acuerdo. Bueno, sí, sí fue con Pierre. Pero fue una semifinal. Las dos semifinales de allá de, de la octava fueron, pero mortales. O sea, a, a morir. Y por consiguiente, quedaría el equipo de. ¿Cuál equipo queda? libre? Me eh, eh, perdió. Old Navy all Navy Old Navy. Navy que también ha mostrado los últimos dos años que, que tiene mucho que decir y clasificó eh, tercero en este caso en Viña del Mar salieron Copa de bronce y enfrentándose contra equipos o sea sí, jugaron esa final de bronce la jugaron contra los campeones nacionales contra Fernet 5 y le ganaron a Fernet 5 sí. Así que ojo un con el Un saludo con los para Levy. Eugenio Arellano a sí. todo esto que estamos hablando de Don Levy. Que nos ha ayudado no mucho. Nos ha ayudado mira. en el circuito. Ahí posteos en las redes sociales. Escribe Luis Edgardo Aguilera Luengo. Ahí se entendió el tema de los logos. Carlos Francisco, aplausos para Fernet 5 y Isra, muy buenos comentarios. Nati con Ay, un corazoncito Qué lindo el Uno, uno, amigo, uno amigo de los amigos, uno deñable de Del, del rugby. rugby. Sí. Del rugby 5 para mí. Sí, del rugby. Bueno, el rugby general para mí. Sí. <risa> <risa> <risa> bueno, esto es. ¿Qué te puedo decir? Yo estoy vibrando en estos momentos con, con los grupos, eh, son grupos bastante parejos, creo yo. Eh, el grupo que quedó con tres equipos, pucha, va a tener menos partidos tal vez, pero va a estar más apretado. Eh, yo me equivoqué cuando dije que íbamos a sacar el mejor segundo de, del grupo que tenía más. Pero son duros por los que tienen más. Entonces dentro del mejor segundo va a ser de esos grupos. De los dos grupos del A o del B, vamos a ver el que tiene mejor diferencia de trae y ese es el que va a clasificar a la Copa de Oro. ¿Ok? Porque clasifican los primeros y el mejor segundo. Pero el grupo C no va a tener mejor segundo. ¿Lo ¿Me entendido, ¿no? Después con manzanita. No, no, no, me, no, entendí, no me entendí. En también. los 10 años que llevamos todavía no te entiendo la premiación. Bueno, el tema, el <risa> tema es ese. Como son tres grupos, también van a haber, son, y esto lo hemos estado practicando hace 3 años ya, va a haber primero, segundo y tercer lugar. Eso es lo que se va a premiar con Copa pero se tienen que jugar todos los partidos porque todos los años nosotros armamos un ranking a nivel nacional de los clubes eh, que están en el ranking 5. Uh -huh. eh, esperamos y tenemos muchas ideas y tenemos muchas conversaciones para el próximo año hacer que el, que el, que el... saludo a la jefa. Ahí te mando saludo a la gente. linda la Cati. Ahí te mando saludos ah, lindo, te mando salud. <risa> Viste eh... que la gente me reconoce, me pide. <risa> la máxima jefa. Eh... Sí, pues, eh, lo que decía, este, tenemos muchas proyecciones para el próximo año dentro de eso de hacer clasificaciones mucho más grandes e incluir a los campeonatos que, entre comillas, son más chicos, o sea, que no están dentro del circuito, pero que también están haciendo, este, por ejemplo, que te decía recién, este circuito de la octava región que se hizo durante verano, antes de Coronel, eh, puede servir para nutrir estos campeonatos y que tenga mayor participación de gente. Recordemos que el ranking 5 fue hecho para eso, ¿no es cierto? Sí. Fue hecho para compartir, para que tengamos más, más equipos que puedan eh, participar de algo llamado nacional, eh, que podamos ver distintos tipos de juegos. Yo tengo la suerte de que juego a, o sea, de que voy a todos los a todos los campeonatos y que puedo ver a cada uno de los jugadores, poder ver el progreso de muchos equipos. Recuerdo muy bien, por ejemplo, el equipo de de Iquique, al equipo de ay, eh, Aguilán, ah, sí, Aguilán te de equipe, yo llegué de... comentando sí, porque lo encontré que es un equipo que, a pesar de que ser un equipo nuevo, eh, se plantó de igual sí, igual frente a monstruos como Ármores, Bandoleros, Toro. Eh, equipos con tradición como Diablos Como Dragones eh, También me sorprendió mucho el equipo de Robles Que como te digo, era el equipo de Taclea como los Robles El año pasado fue la sorpresa Kiltros de alcud que, que llegó a, a, a Semis a, a semi de Oro O sea, de esto Yo me recuerdo que años anteriores El comentario era como, ya, los chiquillos como del norte Son... son... Se cogen Seco, arena seca. porque evidentemente juegan todo el año en arena Y como que la gente del sur como que le costaba un poco más Porque claro, no podían por el tiempo, por el clima entonces Pero ahora ya no, pues, o sea, como que ya está muy parejo el, el nivel de, de hecho, claro, de hecho do, dos campeones nacionales fueron dos años seguidos fue um, los chicos de Arica, Cinco Esquinas ah, Y sí, dos años también sí, fue sí, el claro, seminario, seminario sí, Y claro. bueno, de ahí ya todos sabemos la historia de saber o sea, De, de, de, de Piero, que lamentablemente no pudieron estar presentes en esta oportunidad, eh, porque ya, bueno, es, es lo que hablamos también, lo hablábamos allá cuando estuvimos con, con la gente de Rankitine y con la organización de, de Coronel, eh, el tiempo va pasando a la cuenta también. O sea, pero cinco fueron tetracampeones nacionales, eh, ganaron cuatro veces, seguía el campeonato, participaron cinco o seis veces de los nacionales, de las finales, cinco veces de los nacionales, y ya el último año... Lógicamente te veis disminuido, pegarse esa cantidad de piques, viajar de allá, gastar plata, tener que habitación acá, traer familia, sí. pololas, todo. He, he les pasó la cuenta idea. a los chicos. Así que, puta le mandamos un tremendo abrazo a Piero 5, a todos los chiquillos, al Pancho, al Manu, a, al Guagua, al Piero, que lamentablemente no pudieron venir, pero... Eh, están ahí en el corazón de nosotros y esperemos que se puedan recuperar y, y formar para otro año. Sí, ellos, obvio que sí. Ellos salieron campeones en Puerto Montt y salieron segundos nuevamente en. Era un equipo ¿Sí? que tenía un equipo que tenía que estar claramente sí, en la final O sea, sí, sí. al igual que Armored o, o, o el equipo Moai, o Stars que son equipos que, que, que son fuertes. Pero lo que está es tremendo, o sea, tenemos equipos muy, muy parejos. El grupo A es el grupo de la muerte, el grupo B es el grupo de la muerte, el grupo C es el, grupo el grupo de la muerte. Todo su grupo de la muerte. y esperamos que, que sea un lindo campeonato. Eh, vamos a partir como siempre, el, día tenemos el sábado tenemos sorpresa, vamos a hacer algo más protocolar, vamos a hacer... Ya, que... pero no contes más ya. porque... Son 10 años, son 10 son años. Años, años y estamos ahí... Sí, lo vamos a pasar bien, bueno, esa es la idea, que lo pasemos bien. Sí, sí, mira, otro amigo, amigo, amigo extrañable. ¿Quién? Camilo Valenzuela El Camilo que... El Camilo El del lado del camino. Al lado del Camilo, lado del Camilo? <risa> Hola Camilo no, no el me... el Anda ca... en el... Cuba Anda en Cuba ¿Qué, Qué tal Bien Camilo anda ando... ando... Camila Belén con Belén oh, Ya come. Ya <risa> A Belén con el Camilo Con la Camila Ya Un saludo a los chiquillos a Camilo y a Belén Ya eh, Sería todo Un saludo a Carlos que Lorca también Que está aquí que... que volvió de sus vacaciones En Brasil y esperamos verlo pronto también aquí en Tacle Alto y eh, nada más que decir ah, despedirnos de nuestros auspiciadores por favor Gonzalo, disculpa que te moleste después de tanto rato voy a... perdón eh, oiga saludo. esa boquita no importa, si estoy en mi casa. Sí. Bueno, bueno, nada, sí, nada pero, nos que ella. Además de decirles que lleven harto bloqueador, lleven su toldo para cuidarse, porque la verdad, el sol está muy fuerte. Tenemos hidratación, Gonzalo, así que gracias. Tenemos aguas, ¿cuánto te dije? Ocean. Ocean. Así que un cariñoso saludo para ellos si no están escuchando. Sí, tenemos vivaz. Bueno, ahí vamos a hablar. Sí. Eh, por favor, Natalia, yo doy todos. Tú eres el dueño de esto, todo, vale. Todo, bueno. Yo mando aquí, así que yo quiero que tú hables. Okay. Bueno, tenemos que saludar a Asesina Yanquiwe, que ha sido el alimento oficial de las finales hace nueve años, nueve años con nosotros, y va a seguir. Me acuerdo del primer tercer tiempo, ¿te acuerdas del primer tercer tiempo? Sí. Ya. Mejor Mi querido digamos. pelado primo que se casa pronto eh, estuvo haciendo el tercer tiempo en el suelo. ¿sabes? Bueno, vamos, vamos a seguir. Eh, otro oficiador, por favor, Gonzalo, si es posible, vamos ahí más, más atentos. ¿eh? Reino, <risa> Rhino Bull for the Game, va a estar ahí entregándonos los balones, ha estado durante todo el campeonato, no ha fallado Reino. Tenemos todo el equipamiento Reino acá porque Bull Tour es el representante de Reino en Chile así que pueden venir a ver acá a la casona cuando quieran, eh, todo el equipamiento de radio un saludo para amigo el Peñailillo ahí que está saludando, saludos cabros de Farnes 5, vamos a ver cómo le va continuamos yo bueno, ahí la conocí esa marca ¿no? ¿La <ríe> bueno, sí, les voy a mostrar de esto mi polera Vultur ya, eso es lo que quería hermosa guapa, guapa. hermosa mi, mi polera bueno. guapa, guapa, guapa. <ríe> Vultur es el auspiciador oficial de la vestimenta de los chicos que van a jugar ¿qué más? eso, desde dale alto tour no necesita nada más, <ríe> bueno, Soundpiece Soundpiece ya estuvo en la primera fecha y estuvo a cargo de todo el audio del torneo, así que Soundpiece va a estar ahí 100% full, y Soundpiece es, así suena el randy ¿cómo está? se suena <ríe> ¡ay! <ríe> también ya me, me imaginé a Lirra que poca lesión eh, Pro Rugby Chile ahí patrocinador y colaborador oficial del Rugby 5 la fundación Pro Rugby Chile que está orientada al desarrollo del rugby en menores o en INS menores James. continuamos James rugby chile, de Erika Punta Arena, de Cordillera a Rapanu no, ya me lo aprendí, <ríe> me gusta como suena <ríe> es el medio oficial del rugby 5 nos ha acompañado durante todo este rugby 5 todas las imágenes que hemos sacado ha sido a través de rugby chile streaming desde las 11 de la, desde las 10 y media en realidad desde las 10 y media de la mañana hasta que termine el campeonato 6 y media 7 Así que Riot Chile va a estar ahí con los comentarios del Poder y, ¿por dónde? y Jaime. ¿Y por dónde lo veo? Vamos a poder verlo por la eh, fanpage de Rugby Chile y por YouTube también de Rugby Chile. O sea, vamos a estar ahí a, todos, lo pueden ver desde su teléfono, cuando, o sea, el teléfono, desde su televisor si quieren con, eh, que tienen con internet. ¿En serio? En YouTube, lógico. Miren, Tú pones YouTube, buscas. Pero para Riot eso hay Chile. que tener buena conexión a internet lo que no me no pasa, te pasa a mí, en, tu casa. en mi Exacto. en mi casa o sea sí. si le decimos a tu mamá que, que lo vea no, no, no lo va a poder ver. Claro. bueno de hecho no va a saber cómo meterse a la no, este. Bueno ya hasta Al todo a poco ya sigamos be bad be bad la deja mala energy drink está hecha a base de miel esta energética por si acaso ah, así va a, estar, va a estar ahí repartiendo energética bad is better como es la, el, su eslogan van a estar allá repartiendo energética y quieren hacer la energética del rugby. Ojo, ella, ellos también son la energética de un equipo muy conocido a nivel mundial italiano, donde juega Cristiano Ronaldo. Todos saben sí. que de la Juventus. Así que Big Bad va a estar ahí auspiciando el rugby 5. Pulsa, ¿qué podemos decir de Pulsa? Que ya el nombre de Pulsa ya es mucho. Excelente, pues Primer auxilio, excelente. Pulsa sale siempre cuando necesitan alguna cuña en televisión para mostrar algún accidente. Pulsa, Pulsa. Porque son los, los que tienen más conocimiento en primer auxilio. Sí. ¿Tienen los desfibriladores. <risa> Vamos a tener desfibrilador en, en, en el rugby. Ojalá ¿sí? no lo ocupemos no, nunca. No, ojalá, ojalá, ojalá que no. nunca lo ocupemos. Pero Pulsa tiene, Pulsa tiene conocimiento específico en el rugby. Así que van a estar ahí atendiendo cada lesión que pueda ocurrir. Estamos hablando de lesiones, chiquillos. ¿eh? No, no, no es para que vayan a pedir que le hagan masaje. No es no, eso. Claro. Pulsa está precisamente para eso. Y bueno, también hay que saludar a, lo, a, a, Oceans, a, a Oceans, que van a entregando el agua durante todo el día. y ¿Alguien se me llama? En el tintero, ¿no? Sí. Bueno, la Municipalidad de Viña del Mar, a través de la Casa del Deporte, que nos está faciliza, facilitando el lugar. Y el Navy, que nos ayudó con todo el tema eh, logístico, logístico en Viña del Mar. Sí. ¿Qué más decir por Natalia Pérez? Ah, que lo pasemos bien, que lleven de verdad al bloqueador, insisto, hay que cuidarse la piel, em, toldos los y... que tengan, los que tengan toldo carpita, lleven toldo carpita. Sí. Y que lo pasen bien, nada más, hay que disfrutar, son los 10 años. Em... Ay, no te iba a conseguir un lugar para ir a carretear. No. Estamos en eso. Estamos en conversaciones, sí. ya, pero si alguien sí. de Viña a lo mejor tiene algún contacto y quiere que vamos a carretear sí, para allá, nos invita para allá me, ¿no? me quedo en la conversación todavía ahí con algunos de mis amigos dueños de Barbones O Barbones o la chingana del barrio Bueno, la chingana vamos a ir igual Pero Barbones también está ahí No, ya te repetía la chingana Ya no. <risa> Bueno, el lunes no voy para allá. El lunes me voy con toda la chingana sí, para, no, para Buenos no Aires para allá, así, <risa> Listo, nos vemos Saludo Muchas gracias. a todos. Hoy la... Quedó una, una pregunta Ay, ahí. ¿Quién 5 va? Sí, por supuesto. ¿Quién está cinco? preguntando? Sí, porque el Presentando. va. Oh, ya, eso. perfecto. Estaban todos los mensajes leídos. Todos saludos y nos vemos. Nos chao, vemos chao. el sábado.